A ver, pero aquí no hay nada. A ver. A ver. ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? ¡Ostras! ¡No! ¡Pero! ¡Aquí aquí, Pero es real. Espera. No. Es que ese Missy, el, el rosa. El rosa que vimos. Ah, espera, ¿qué está haciendo? No. No me dejaba abrir esto. ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre! Espera, está ahí a para ¿Qué? ¿Está yendo? Pero nos ha ayudado. Ostras, qué Que Bueno, digo, qué magete. Si ¡Sí no existe, tío. Eh, es una chica. Pero me ha ayudado. No estoy ahí esperándome. Ah, no, se ha ido. Se ha ido como diciendo. Oye, te abro esto. Y, y tú te... Y yo me voy, ¿vale? Hasta luego, Marica, Maricarme. Hasta luego. Eh... Aquí hay unos juguetes de Mami Longlet. Vale, aquí hay energía para esto. Ah, y después energía para esto. Y ahora, coges energía. Para otra cosa, pero ¿para cuál? ¿O eso no es lo que había que hacer? Mira, y así entro por aquí. Pero me suena de que tengo que hacer algo. Porque no puedo moverlo más. No puedo. Ahora sí Vale, ya no puede pasar Vale Buena energía Ostras, tú Soy buenísimo en esto Claro, y ahora puedo abrirlo ¿Cómo? Espera, le estoy dando No, se ha bugueado No me digas que se ha bugueado No funciona en la palanca No me lo puedo creer ya de No me lo puedo creer Que no estaba dando la E Cuando debería de, de haber hecho esto Y bajar la palanca Es que ¡No me lo puedo creer! Y me doy cuenta ahora, es que no me lo puedo creer. Yo pensando que estaba bugueado, tío. Madre mía, hay que ver, ¿eh? Vale, y se para ahí. Y ahora tengo que abrir eso. Con la misma energía de antes. Ahí sí. ¡Corre! Ahora hay que ir rapidísimo para que no se gobe. Y ahora... Espera, para... ¿Qué? Pero no se abre nada ¡Ah! ¿Qué hay que hacer con los dos? Vale, pero yo ¿cómo hago con los dos? Espera, eso... eso no... lo no tengo muy claro, ¿eh? voy a entrar un momento aquí A ver si es que es por aquí Ojalá tía. sea es que he movido aquí no puedo poner... ¡Ah! ¡Sí que puedo! Tengo que ir a... Pero será.. Tío, ¿cómo lo hago? Es que yo sé cómo hacerlo, pero es que es súper difícil. Tengo que ir corriendo ahora. Poner la energía y ahora volver a hacerla antes de que se agote. No, ya no se puede, tío. No sé cómo lo hago, dónde yo entro energía. ¡Ah! Y hay otra. Espera. Necesitaré abrir eso. Vale, esto es para el Sergio Cálculos Cálculos Y ahora, ojo la energía de allí Tío, pero ¿por qué no me deja, tío? Debería de haber esperado más ¡Ah, no! Que se agotan los dos, tío, ¿entonces cómo lo hago? ¿Cómo lo hago entonces? ¿Cómo quiere? ¡Ah, mira, la cinta ¿Quieres que lo haga? under the innovation wing So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd napped the bloody yoke of me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. And the mob handled jolts on its own. Had me scared stiff, I, I thought I was the only one there. So I, I took a peek beneath the gate and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? It's no person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody... Monster. ¡Skimen ain't gonna get rid of it! You're on a line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. ¡Qué mentira! Actually, uh, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Mentirosos el creador de... De la fábrica ahí diciendo que no... No hay monstruos, solo hay juguetes normales y... Lo, y ahora me salen Huggy Wuggy ese el gigante del capítulo 1. Eh... El mami Long desistiré tratando de matarme con su juego. Corre, ahora voy corriendo. Espera. Claro, no puedo. Tío, demasiado tarde. Ah, a repetirlo. ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Vámonos! Lo hemos conseguido Ah, igualmente se cerraba solo No se cerraba ¿eh? igualmente ¡Vámonos! ¡Por fin, tío! Espera, ¿no? ¿Por aquí no? ¡Ah! Voy a llevar el barril aquí para poder pasar por aquí lo siento, barril, pero te tengo que abandonar. Solo eres un, un barril. Nada importa. Me voy por aquí. ¡Eh! Esto es guacawagi, tío. Y hemos conseguido el segun, la segunda zona, tío. Hemos conseguido el guacawagi. Y ya podemos mover la tercera palanca. Ah, claro, sí. Vamos, vámonos. Statues? o sea eh, Estatua Vale, es el de pararse Cuando la música eh, Suena, era de bailar Y eh, cuando la música Se paraba, tenía que parar Todo Estatua, ¿es aquí? hace que lo abra o solo esto ya vale ya puedo entrar el último juego estatuas pero no puedo entrar ostras este es protagonista de este juego el del primer juego fue eh, el conejo buso eh, buso de, de el conejo Bunso del conejo no sé cómo se llama del todo pero eh, Decía que se llamaba punso pues yo le he puesto el conejo, porque es un conejo, pues punso el Conejo. Este es una oruga, pero el del segundo juego era un montón de hagis pequeños. Hay guagis pequeños de otros jugadores. Y el del tercero es este. Una oruga con cara de perro. No me he enterado. Eh, a ver, dos pues energía para aquí. Para esto... ¿Y qué hay ahí? Ay, se pasa ahí Ah, vale, aquí hay un botón ¿Y ahí? Está el otro, vale Vale Y lo que tengo que hacer primero es llegar hasta ahí Bonines, tío, no ha llegado. Primero esto. Vale, ¿y ahora? Ojo, es, ¿eh? Le doy a esto. Le doy a esto. Paso hacia arriba. Corre. No, tío, no le he dado. No le ha dado. Ya está, lo hemos conseguido. Vale. Oye, ¿ya se habrá abierto la puerta? Porque ya está. ¡Exactamente! Ya podemos jugar al juego último. No creo que sea tan difícil. Será súper fácil. No como el anterior. El <ríe> statues. Estatuas. Vale, eh... He malentendido que lo que hay que hacer es que cuando estamos las luces apagadas, hay que moverse. Pero cuando están encendidas, me tengo que parar. Si no, muero de incendio, realmente. No veo casi nada así. ¡Oh! Tío, he movido la mano. ¡Corre, corre! La brujo me está perse perro. No la veo, pero está persiguiendo igualmente. tío me haría mucho aquí Con lo de la luz apagada y encendida me haría mucho no veo ¿Dónde está? Bye. Estoy super concentrado. <tose> Vale, no hay nada, eh, allí, allí hay un. Vámonos. Pero sigue. Es por aquí. Gracias.